Gracias por el informe de nuestra compañera Sandra Ramírez y pasamos de inmediato con la licenciada Claudia Agüero que es nutricionista. ¿Qué tal Claudia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por el enlace, por dar la entrevista. Y bien, a ver, en el informe hemos escuchado unas cuantas unas cuantas recomendaciones y cuáles serían las consecuencias del consumo excesivo del azúcar. Pero tú que eres la especialista, Claudia la mayoría de las comidas que nosotros consumimos, los peruanos que nos gusta comer de manera abundante y con harta grasita también, la mayoría de, de, de comidas, hasta de líquidos, tienen eh, azúcar en exceso. Sí, exacto. Hay que, hay que recalcar algo que nos dice la Organización Mundial de Salud y es que existen dos tipos de azúcares, el azúcar añadido y el azúcar intrínseco. El azúcar añadido justamente va a ser aquel azúcar perjudicial para nuestra salud por completo. Es aquel azúcar que vemos que, como bien lo comentaste al inicio, está en las bebidas gaseosas en los jugos ultraprocesados, ¿no? En todos aquellos eh, dulces, bollerías, ¿no? que podemos encontrar panes, queques, ¿no? etcétera, que son creados por la industria alimentaria, va a tener este azúcar añadida y que la Organización Mundial de Salud la asocia a justamente la caries dental, a la obesidad abdominal, a tener mucha barriguita, lo asocia también a la diabetes, a la resistencia a la insulina, a la hiperinsulinemia, al hígado graso, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que el azúcar intrínseco va a ser aquel azúcar natural que lo vamos a encontrar en los alimentos, como por ejemplo la fructosa, que es el azúcar de la fruta, eh, vamos a encontrar también la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no? Eh, y etcétera, vamos a encontrar diferentes azúcares en los alimentos, alimentos naturales, ¿no? Que son creados por las naturales, entonces... ¿Dónde está el detalle? Que los azúcares naturales, como las frutas, ¿no? El azúcar que está en el arroz, el azúcar que está en la avena, ¿no? En, la, en, la, en los tubérculos, también como la papa, etcétera, ahí podemos comerlo, pero hay que controlar la cantidad según nuestro estado de salud. No va a ser lo mismo la cantidad de azúcares, ¿no? De estos alimentos que va a consumir una persona sana, quizás a una persona que tenga obesidad o a una persona que tenga ya diabetes, a una persona que tenga hígado graso, ahí la porción... Debe de regularse, ¿no? Debe ser menor la proporción. Mientras que del azúcar añadido, ese azúcar artificial, debemos de evitarlo al 100% si ya tengo algún problema de salud, como los como los que comentábamos, ¿no? El hígado graso, obesidad, diabetes, eh, estrés hepática, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, aquellas personas que quizás ahorita que nos están escuchando que digan, bueno, yo no tengo obesidad, ¿no? Y soy una persona sana, puedo comer todos los días en abundancia azúcar, ¿No? La recomendación de la Organización Mundial de Salud es máximo 25 gramos de azúcar artificial o añadida al día. Y aquí hay un detalle, por ejemplo, un vaso de bebida gaseosa va a triplicar esa cantidad máxima que podríamos consumir, que la Organización Mundial de Salud lo recomienda. ¿No? Digamos que en un par de quizás tajadas de pan o en un queque podríamos ya estar cumpliendo esa cantidad máxima de azúcar. Quiere decir que todos podríamos comer un pequeño postrecito, Digámoslo así, ¿no? Todos los días y no pasaría nada. O a lo mucho, un par de cucharadas de azúcar en el día, si hablamos de una persona sana, y no nos va a pasar nada, ¿no? Pero si excedemos esta cantidad, ahí viene el problema, ¿no? Por ejemplo, hay personas que durante el día les gusta tomar café, por ahí se toman en el día una, dos, tres tazas de café con tres cucharadas de azúcar cada una, hablamos de nueve cucharadas de azúcar ahí ya hemos sobrepasado la cantidad que el cuerpo va a poder procesar de este azúcar artificial, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es, si tengo una enfermedad ahorita, obesidad, diabetes, hígado, brazo, ¿no? Evitar el azúcar artificial y controlar las porciones de azúcares naturales que están en los alimentos, ¿no? Hablamos de los almidones, ¿no? Como te, los cereales, el arroz, el tubérculo, ¿no? La el, el, el avena, en las frutas, controlarnos a máximo dos a tres porciones o una porción por comida, ¿no? Por ejemplo, en el desayuno una porción de fruta, está bien, en el almuerzo, si yo tengo diabetes, puedo comer una porción de carbohidratos, puede ser un poquito de arroz, o un, un poco de papa, o un poco de camota, pero no mezclar justamente tantos carbohidratos si tengo obesidad, si tengo una enfermedad. Y en la noche igual, una porción de carbohidratos. Ya por otro lado, si soy una persona activa, una persona que hace ejercicio, o hablemos quizás de un adolescente, ¿no? Que además está en, en toda una etapa de, de crecimiento y desarrollo, entonces podemos aumentar un tanto más la cantidad, ¿no? Porque como hemos visto, y que, y que ustedes lo han mostrado, ¿no? Es el hecho de que este azúcar es la principal causante de formación de grasa en el cuerpo, de triglicéridos. A veces o antes se creía que la grasa corporal se, cree, se creaba por comer grasa. O sea, ¿Yo como grasa y formo grasa? No. Yo como azúcar y ese azúcar se convierte en grasa en el cuerpo. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro al momento si yo, que yo quiera pues, mejorar no solamente mi peso, ¿no? mi, mi, mi, mi condición diga, digamos de salud, sino de manera general de una persona saludable. Claro, Claudia. Eso eso es, tienes mucha razón ahora. Se ha escuchado mucho el uso, el, el uso de la stevia, y también uh -huh. que el azúcar blanca es mucho más saludable que el azúcar rubia. ¿Qué tan cierto es eso? En realidad es una inquietud que bastantes personas les presentan. Hay que ser en claros el azúcar, sea azúcar blanca, azúcar rubia, panela, algarrobina, miel, chancasa, va a tener el mismo efecto en el cuerpo de subir los niveles de azúcar en sangre, ¿no? El glucosa en sangre. O sea, igual nos va a afectar. Si yo tengo diabetes... Dejo de consumir azúcar blanca y lo cambio por panela, igual me va a afectar. Lo cambio por chancasa, igual me va a afectar. Lo cambio por eh, miel de abeja, igual me va a afectar. Entonces hay que tener claro que, que eso sigue siendo azúcar, sigue teniendo el mismo nivel de azúcar. A diferencia de los edulcorantes que no van a tener, digamos, eh, eh, estas características de elevar el nivel de azúcar. Aunque hay que recalcar que hay muchas marcas muchísimas marcas que tienen azúcar o edulcorantes, hay un poco de la controversia que existe que vemos algunos empaques de edulcorantes de sobrecitos, y si uno lee al reverso dice maltodextrina, dextrosa y son azúcares también, entonces al final seguimos consumiendo azúcar, ¿no? hay un poco ahí el detalle de ver qué tipo de edulcorante voy a consumir. Claro, ahora, a ver... Um... Bueno, las personas que de repente, y, y eso va para las personas diabéticas quizás, que eh, el consumo de, de azúcar debe ser controlado, ese tipo de personas, que no pueden consumir, eh, Claudia? Uh -huh. En el caso de las personas que tienen que controlar sus niveles de azúcar en sangre, primero... Eh, Quitar el azúcar añadida que comentaba al inicio de nuestras vidas, ¿no? O sea, hablamos de azúcar blanca, rubia, panela, algarrubina, todo este tipo de, de, de endulzantes, tenemos que descartar. Número dos, priorizar alimentos que tengan, priorizar azúcares, ¿no?, que pertenezcan de un alimento natural. Me refiero, en vez de comer un plato de tallerín, descartar el tallerín y comer mejor papa, camote, yuca. ¿no? porque estos son alimentos naturales, un azúcar natural que va a poder ser procesado de buena manera en nuestro cuerpo. no Cambiar el pan, que nuevamente es un alimento procesado, azúcar añadido, cambiar las galletas, cambiar las tostadas por quizás una porción de choclo en el desayuno o un poco de avena en el desayuno. Entonces, principalmente las personas que tienen diabetes o que tienen que controlar el azúcar en sangre, quitar los panes, quitar las harinas no y quitar este azúcar añadido. A ver, entonces, a tener claro esto con las personas que tienen diabetes, ¿qué otra enfermedad podría desencadenar el consumo excesivo de eh, azúcar, eh, Claudia? Puede ser eh, enfermedades cardiovasculares, quizás la aparición de obesidad, caries dentales también, ¿no? Y no solamente hablamos del, del consumo excesivo de azúcar en, en adultos, sino también en niños. Sí, exacto. Ahora, el gran detalle que estamos presentando en, en nuestro país es que tenemos obesidad infantil, ¿no? Hablamos de, de niños, ¿no? De, de, cada, de, de niños de menores de 5 años, de 5, por lo menos uno va a tener obesidad infantil, ¿no? Y estamos viendo también casos de niños de 8, 9 años, ¿no? Niños en etapa escolar que ya presentan eh, resistencia a la insulina, que ya presentan hígado graso, enfermedades que lo veíamos pues antes en adultos mayores, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que está pasando justamente es que el consumo a temprana edad de azúcares añadidos es lo que nos está afectando. Podemos ver muchos productos como por ejemplo papillas incluso que tienen azúcar. Entonces desde los seis meses, los papis y las mamis están dando el azúcar a sus niños, azúcar refinado. Les dan pan, galletas justamente y esta que nos dicen las investigaciones que desde esa edad comenzamos a formar eh, grasa en nuestro cuerpo. Y por eso que hoy en día vemos incluso jóvenes de 15 años con problemas cardíacos, ¿no? Con problemas coronarios, porque desde muy chiquitos han presentado obesidad, desde muy chiquitos han consumido azúcares, ¿no? Es por eso que tenemos que regularizar el consumo de los azúcares en toda etapa, no solamente en adultos, no solamente en aquellas personas que quieran bajar de peso, sino hablamos en todo. Claro, y ahí vamos, si, si hablamos de los niñitos, porque tú lo has dicho muy bien, el, la obesidad infantil ha aumentado de cierta manera que es un tema que eh, es de interés ahora, ¿no? Porque si eh, vemos las cifras, los niños eh, también están en, en cierto riesgo, no solamente por el tema del de consumo excesivo de azúcar, sino que también pueden tener problemas al corazón, dentales que también pueden ser complicados, puede llegar a, a problemas mayores. Entonces es muy importante también que los papitos eh, tengan en cuenta que de repente si el, el, nuestro hijo se porta mal o se porta, se porta bien, para premiarlo, darle un chocolate o darle gaseosa. ¿A los niños se les da gaseosa? Ese, ese, ese es una, un, un, un buen tema a tratar porque realmente he podido observar a niños menores de un año que incluso en su biberón les dan bebidas gaseosas, ¿no? y eso es algo que no se debe de dar, las bebidas gaseosas no son alimento ¿no? al contrario, la bebida gaseosa está asociada a anemia ferropénica. nuestro país es un país con anemia ¿no? entonces peor impulsamos la anemia, impulsamos la audiencia infantil, impulsamos a que este niño pueda ser un futuro adolescente con diabetes, con problemas de hipertensión, etcétera. ¿no? entonces ese tipo de cosas Alimentos ultraprocesados que quizás nosotros los adultos podemos estar acostumbrados a consumir, como los refrescos, embotellados, las bebidas gaseosas, no deben de darse por ninguna manera en los niños. Eso definitivamente es algo que se debe descartar. Claro, Claudia. Y a ver, si es que... Y hablando primero, porque me gustaría también hablar y quisiera que te quedes también un bloquecito más... Eh, para poder seguir conversando sobre el uso, el consumo excesivo de azúcar. Quiero iniciar primero con los niños, que es muy importante y, a, y más ahora que estamos en pleno confinamiento, en cuarentena, no. Ya se sabe que bueno ha variado, no, la cuarentena pero igual por precaución los niños ya no están, por el momento ahorita que están, eh, estamos en el mes de eh, febrero, no están yendo a clases. Los papás están, eh, están priorizando el, el trabajo remoto, que es importante para evitar la propagación, propagación del virus. En casa, de repente, no estamos alimentándonos de manera adecuada. De repente, nos estamos, la dieta saludable que teníamos o solíamos tener se ha dejado de lado y ahora tenemos un desorden alimenticio muy notable. Entonces, si hablamos de los niños y si en casa se consume gaseosa, se consume cosas con alto azúcar, se consume no, poco saludable, o hay comidas poco saludables o la alimentación poco saludable, si los padres hacen eso, obviamente los hijos también van a consumir lo mismo Exacto Sí, sí, sí, exacto, lo que estás diciendo es completamente cierto, porque hay que saber que los niños imitan a los padres, es imitan increíble. lo que uno hace en casa, entonces si nosotros queremos que nuestros niños eh, no sean pues futuros adultos, ¿no? con enfermedades, o quizás adolescentes incluso con, con enfermedades, ¿no? y queremos potenciar su buen crecimiento y desarrollo, lo que tenemos que hacer es inculcar con el ejemplo eso es lo que tenemos que hacer. Incluso con el ejemplo, dejar las bebidas gaseosas quizás para aquellos momentos donde los niños pues no nos puedan ver, no tener ese tipo de bebidas ultraproductadas en casa, ¿no? Que a veces pasa, uno llegaba a la casa y veía en la mesa, al medio de la mesa, la gaseosa enorme de 3 litros, ¿no? Entonces ya era un tema de costumbre. Exactamente. A ver, Claudia, ¿y qué pasa si es que de repente la mamá dice y le quiere sacar la vuelta y usa la, usa la gaseosa, pero la gaseosa la combina con agua? ¿Es posible eso darle a los niños? <risa> lo he escuchado bastante y no. En realidad tiene el mismo efecto negativo en el cuerpo. Simplemente ¿Igual con lo estoy lo, diluyendo con un el poco. ¿El néctar más. también? Igual, es lo mismo. El mismo efecto negativo. Y ojo, hay que recalcar esto justamente de los néctares. Hemos visto que la mayoría de néctares son de color naranja, ¿verdad? Exacto. La mayoría de ese color naranja presenta una sustancia que se llama tartracina, que está asociada con las alergias. Igual que la gelatina, que naranja. tiene tartracina. Sí. Sí, sí, sí, exacto, ¿no? exacto. Entonces, por eso que con más razón. Después decimos, ¿por qué mi niño presenta alergias? ¿Por qué mi niño ha presentado un cuadro de asma? no porque él ha salido tullido Y puede ser por el consumo de justamente estos colorantes. Igual si es que se le combina el néctar con agua, tampoco. ¿Tiene el mismo efecto? El mismo efecto. ¿Y el mismo efecto el... Ahora, Claudia, la gelatina, por ejemplo, que también tiene un alto nivel de azúcar, y tú que eres especialista en lo podrías confirmar, ¿no? Eh, normalmente tenemos nosotros la costumbre ya, bueno, no hacemos infusión ya, evito la gaseosa, el néctar pero bueno, siempre acompañando el almuerzo o la cena o de repente a media tarde con algún tipo de, de comida ligera la, un, un, el, el agua de gelatina, ¿no? Uh -huh. ¿Es recomendable darle a los niños a partir de qué edad de repente? ¿O tampoco? En, no, en realidad tampoco, porque como bien nos has comentado, el, en realidad la gelatina es un dulce también, ¿no? Es alto en azúcares, de hecho tiene glucosa, que es un tipo de azúcar, digamos, eh, que, que se procesa o eleva el azúcar más rápido en el cuerpo. Tiene también los colorantes, ¿no? Entonces no es recomendable utilizarlo eh, todos los días, ¿no? O pensar que es una bebida saludable, ¿no? El agua de gelatina, no. No, no, no, tampoco es algo que se debería utilizar. Yo recomiendo, en todo caso, utilizar agua de fruta podemos comprar la piña sacamos la cascarita y hacemos un agua de piña podemos comprar quizás membrillo agua de membrillo podemos comprar manzanitas para hacer agua de manzana podremos una de las ventajas que tenemos en nuestro país es que tenemos una variedad increíble de frutas ¿no? de, de, de frutas con las cuales podemos hacer agua utilizar la pulpa para comerla y las cascaritas no para usar el agüita y eso va a ser muchísimo más sano que el agua eh, digamos de, de gelatina, ¿no? O esos sobres también que a veces podemos ver en las tiendas, ¿no? Esos sobres en polvo para hacer jugos instantáneos que tampoco son nada saludables. Ahora, en una taza de infusión, de repente café, té, anís o manzanilla, ¿cuántas cucharaditas de azúcar es recomendable? En realidad, lo mejor sería no utilizar azúcar. Lo mejor ah, tomar sería la utilizar azúcar. Sin azúcar. ¿Y en y los azúcar. niños tampoco darles azúcar? Porque también de repente les damos anís, manzanilla o, y le queremos combinar con azúcar. O de repente, si es que de repente le damos leche y lo combinamos con algún, algún chocolate o esencia de vainilla. ¿Eso tampoco sí. es recomendable no pero sí se puede? En el caso del chocolate, hoy en día lo bueno es que podemos encontrar diferentes productos hechos de cacao al 100%, o, cacao el, de la no la cocoa pero al 100% digamos que tenga cacao uh -huh. eso sí eso sí lo podríamos utilizar no pero estos estos productos cacao eh, eh, cocoa que tienen azúcares no no es saludable porque justamente vamos a elevar el azúcar natural de la leche por ejemplo no la lactosa más el azúcar añadida que le estamos poniendo desde de la de la cocoa es una bomba de tiempo al final esa taza y si además veo que si además mi hijo quizás tiene ya obesidad infantil ¿no? o es un niño que ahorita está completamente sedentario, ¿no? Voy a, uh, voy a contribuir justamente a afectar su salud. Así que lo que yo recomiendo es, es acostumbrarnos a tomar las bebidas sin endulzar. Es un tema de costumbre, realmente es un tema de costumbre. Yo lo puedo ver porque, de hecho, en, en, en los pacientes que ¿no? si atendemos, se ve como al inicio quizás les cuesta, pueden empezar poniéndole tres cucharadas de azúcar a, a una taza de té, de café, de lo que fuera luego le van bajando la mitad, una cucharada y media, luego una cucharadita y llega un punto que ya sin nada ...son felices consumiendo las bebidas que quieran... ¿no? ...es un tema de costumbre y de adaptar a nuestro paladar... ...y Eso si hablamos de los niños que son más chiquitos mejor... ...desde temprana edad le estamos acostumbrando a tener un buen hábito... ...esto ocurre, ¿no? El, ...el de repente cuando los papás estamos acostumbrados a ponerle azúcar a todo... ...y de repente a nuestros hijos le damos la leche sin azúcar... ...y bueno, nosotros mismos también los vamos acostumbrando... ...a ponerle azúcar a todo, a, a, de repente a la infusión, a la leche y de, de alguna u otra manera influimos en que el pequeño o el niño o la niña también coma todo o consuma todo con azúcar Sí, exacto, exacto. Los niños van a hacer lo que nosotros hagamos en casa, ¿no? Eh, eh, es un poco ahí el tema de la contradicción que a veces existe, ¿no? ¿no? No coman dulce y nosotros y nos ven comiendo dulce. Exacto. Come verduras y nosotros ponemos cara, ¿no? De, de guacara a las verduras. Entonces, finalmente el niño dice, pero ¿por qué yo lo voy a hacer si mis papás no lo hacen, si mi casa no lo hacen? ¿no? Entonces, todo el tema de educación alimentaria, el cambiar hábitos va con el ejemplo. Hay que pensar primero los padres para poder inculcar esto a nuestros niños. Y esa Coca-Cola, la gaseosa cero, la gaseosa cero, esas es cero en azúcar, eh, esas también, o es, sea, ¿tienen azúcar o no tienen azúcar? No, estas bebidas gaseosas tipo cero, light, diet, ¿no? No tienen azúcar, tienen edulcorantes, pero eh, siguen siendo bebidas artificiales, que presentan muchas sustancias nocivas para la salud, ¿no? Entonces, no por el hecho de que sean dietéticas, diet o cero, significa que sean saludables. Simplemente no tienen azúcar, pero de todas maneras no deberían utilizarse para nada, se les debería dar los mismos. ¿Qué, qué, con, ¿qué ingredientes tiene de repente esas gaseosas, light cero, que pueden afectar a la salud, Claudia? Por un lado, nuevamente el tema de los colorantes, uh -huh. ¿no? Cuando hablamos de las bebidas, por ejemplo, las amarillas, las rojas, las oscuras, ¿no? Hablamos de que tiene un colorante caramelo, que de todas maneras está asociado también a alergias, ¿no? Hablábamos nuevamente del colorante amarillo, de estas bebidas azules amarillas, por más que sean dietéticas, ¿no? La tartracina, ¿no? Hablamos de un tipo de ácido que daña las paredes del estómago, por eso que aquella persona que toma constantemente gaseosas se daña el esmalte dental y comienza a tener sensibilidad en los dientes y además también es propenso a gastritis, pues, si esto le damos a nuestros niños un chiquitito, vamos a hacer que presenten algún tipo de estos problemas de salud cuando sean pues adolescentes. Claro, entonces ahí debemos de, de tener en cuenta, ¿no? A los niños tampoco, si es que de repente se les antoja darle un chocolatito, algún tipo de galletita también, ¿se le puede dar o no? Yo recomiendo, bueno, si es un niño que ya tiene la costumbre, ¿no? Ya ahorita hablamos de que siempre come dulces, bajarle la, la ración a una galletita, un chocolatito, ¿no? De cuando en cuando, dentro de una alimentación saludable, ¿no? Hablamos de un niño que come frutas, que come verduras, que toma agua, un niño activo, que come de cuando en cuando algún dulce no le va a hacer mal porque es dentro del equilibrio, ¿no? Pero si hablamos nuevamente de un niño que tiene obesidad, un niño que no come verduras, un niño que come a medias la comida, ¿no? Un niño que usualmente dentro de su vida se le ha pasado comiendo cosas procesadas. Definitivamente tenemos que ya disminuir el consumo de esas sustancias, ¿no? Eh, y, y, y bueno, y si podemos pues quitarlos de todo sería mucho mejor hasta que el niño se recupere. Bien, entonces Claudia, ¿ha quedado claro eso? Sobre el tema de los niños, yo quisiera en el siguiente bloque, Claudia, y te pido por favor que te quedes un bloquecito más, para hablar también de los adultos en el consumo de, de, de azúcares, también por ejemplo que eh, una de las enfermedades que puede producir es eh, de el consumo excesivo de azúcar, son problemas al corazón eh, y bueno, enfermedades cardiovasculares, ¿no? que ahora eh, han aumentado, Entonces, y además también el cuidado que debemos de tener con los adultos mayores, eso también es un tema importante que, de hablar. Te pido, Claudia, que te quedes uno, un bloquecito más con nosotros, vamos a ir un corto comercial rápido y regresamos aquí en PBO Salud.